Soy Alex Santiago, soy un chico trans de la Ciudad de México y soy defensor de derechos humanos. Creo que muchas veces la discriminación, la violencia y los crímenes de odio hacia las personas LGBT tienen como raíz el desconocimiento y el miedo a la diferencia. Es por esto que creo de vital importancia generar herramientas como este glosario que nos ayuden a difundir todo aquel conocimiento que rodea nuestras identidades considero fundamental que los conceptos de este glosario lleguen a manos de servidores públicos y de personas que están directamente ligadas a la impartición de justicia. Que el desconocimiento no sea un obstáculo más hacia el camino de una sociedad más justa, libre de violencia y discriminación hacia las personas LGBT. A través de este video, deseo agradecer al Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México la invitación que extendió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la presentación del Glosario LGBTTI. Es muy importante señalar que aquello que no se nombra no existe y la mejor forma de hacerlo es de manera informada. Como titular del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH Deseo agradecer profundamente el valioso trabajo que desde hace muchos años la Dirección de Derechos Humanos de dicho Poder Judicial realiza con ahínco y con pasión. Más que abordar un lenguaje técnico en este video, deseo emplear un lenguaje ciudadano. Debemos de estar conscientes que dentro de las instituciones en las que elaboramos, trabajamos en el día a día hombres homosexuales, mujeres lesbianas, personas bisexuales, personas trans y personas intersexuales. Es en ese sentido que resulta fundamental utilizar un lenguaje adecuado y que apele al respeto a la dignidad de todas estas personas. En ese mismo sentido, más allá de celebrar la generación de herramientas bibliográficas como estas, extiendo una cordial y respetuosa invitación a todas las instituciones del gobierno mexicano a todas las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y a los organismos públicos de derechos humanos que formamos una federación a escuchar las voces de las personas activistas y las voces de aquellas personas que participan en organizaciones de la sociedad civil, ya que ellas nos han demostrado que en plena contingencia sanitaria y sin recursos siguen sacando adelante este país. En ese sentido, no quiero dejar de mencionar la importancia que tiene el conocer contextos de aquellas poblaciones como las que se encuentran en situación de calle, las personas trabajadoras sexuales, las personas usuarias de drogas, las personas que se quedaron sin hogar y sin empleo. En ese sentido, mi invitación para el magistrado presidente y para la Ombudsperson Capitalina es que, como bien lo hemos hecho de manera exitosa, nos acerquemos aún más a la gente. ¿Por qué? Porque ellos tienen el pulso de lo que pasa allá afuera. Si bien nosotros como instituciones contamos con muchos insumos para medir las realidades, es importante escuchar de viva voz las necesidades reales que todas estas poblaciones tienen. Agradezco nuevamente la consideración que tuvieron para la maestra Piedra y para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en general al invitarnos a la presentación de esta importante herramienta para la diversidad sexual y para la actividad jurisdiccional de todas las personas que trabajan en el Poder Judicial. Confiamos en que será el primer acercamiento de muchos, celebramos que se dé la importancia a este tema como la merece junto con otros temas y estamos en la mejor disposición de colaborar como Comisión Nacional con el Poder Judicial de la Ciudad de México para enriquecer y ponderar a esta ciudad como una ciudad de derechos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Lili Ordóñez, directora de Ledeser, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Primero quiero agradecer al Poder Judicial de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de nuestra ciudad y a la Dirección de Derechos... Humanos y Orientación Ciudadana del propio tribunal por la oportunidad y la posibilidad de ser parte de la elaboración y la, el análisis de este tan importante instrumento. El Glosario LGBTTI del Poder Judicial de la Ciudad de México es uh, la compilación resultado de una revisión profunda, no sólo de los glosarios e instrumentos oficiales, sino también de las resoluciones, pronunciamientos, tesis, jurisprudencias, así como las, re las leyes reguladoras de 15 instituciones eh, locales, nacionales, regionales y en materia internacional, eh, dentro de las que está el Copred, eh, el Consejo para Prevenir y Eliminar la discriminación de la Ciudad de México, el Instituto de las Mujeres de nuestra ciudad, sus homólogos nacionales, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Nacional de las Mujeres. Eh, así como impartidores de justicia, coadyuvantes e intérpretes en la materia, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente la Organización de las Naciones Unidas. Este instrumento incluye 56 conceptos, dentro de los cuales 13 están eh, dedicados exclusivamente a la identidad. Me parece que destaca enormemente la inclusión de conceptos como asexual, como queer eh, o heterosexual, lo cual lo posiciona eh, dentro de los más altos estándares eh, internacionales en la materia para, para este tipo de instrumentos. 16 conceptos están dedicados a la diversidad, a la consolidación de una cultura. Eh, de la diversidad, me parece que dentro de ellos destaca enormemente la inclusión de conceptos como diversidad corporal, eh, como sexo asignado al nacer, eh, pero también de conceptos no muy usuales en este tipo de instrumentos, sobre todo de, de índole eh, jurídico, como pansexual o como poliamor, que va a ser... Eh, eh, esta, esta inclusión resultará de enorme relevancia en la interpretación eh, relativa a la materia familiar. Por otra parte, en el ámbito de los derechos, hace una distinción eh, merecida y muy importante, no sólo eh, con la inclusión del de, eh, derecho a la identidad de género, sino el derecho al reconocimiento de la identidad de género, haciendo... Eh, referencia a este proceso administrativo, pero en contraposición a su eh, antecesor actualmente en desuso de reasignación para la concordancia sexogenérica. Por otra parte, hace referencia en materia de discriminación y violencia personal o individual que viven las personas, que sufren las personas LGBTTI, eh, conceptos muy relevantes, crímenes de odio, eh, en una descripción casi narrativa que inicia con el concepto de estigma eh, al cual le sigue eh, estereotipo, violencia eh, con base en prejuicios y dedica un concepto exclusivamente a, a la explicación de estos, tres, de estos tres tipos de violencia. Por otra parte, hace una distinción eh, muy relevante entre la discriminación en general a, a, desagregando eh, la discriminación en razón de orientación sexual eh, y con base en género. Por otra parte, dedica eh, algunos conceptos, siete de hecho, eh, sobre violencia estructural dentro de los que destaca eh, la inserción de cisnormatividad, eh, heterosexismo que me parece fundamental y una breve explicación del sistema binario del sexo género lo cual eh, seguramente será muy relevante para el entendimiento de estas violencias como un, como un fenómeno englobador eh, me parece eh, finalmente eh, muy importante que incluya el concepto de acción afirmativa como una herramienta disponible para quien imparte justicia. Es por estas razones que considero que el glosario LGBTTI del Poder Judicial de la Ciudad de México promete ser una herramienta muy útil para la comprensión de estos conceptos complejos y normalmente dinámicos, relati dinámicos perdón, eh, relativos a la eh, orientación sexual, identidad de género y características sexuales, pero también hacerlo de, eh, en un lenguaje sencillo, accesible, pero también tendiente a el conocimiento eh, jurídico y jurisdiccional, por lo que considero que será sin duda una eh, herramienta fundamental, no solo para quienes imparten justicia, sino también para quienes la procuramos para organizaciones especializadas en la defensa de derechos humanos, eh, de la diversidad sexual y de género, así como público en general. Finalmente, eh, eh, celebro la iniciativa, el esfuerzo del Poder Judicial de la Ciudad de México y aspiro, espero que este instrumento pueda ser eh, actualizado de forma periódica para mantenerlo a la vanguardia. Muchas gracias. La promoción divulgación, defensa y protección de los derechos humanos, bajo los principios universales de igualdad, no discriminación, justicia y equiparación de oportunidades, es un compromiso ineludible e indeclinable de las instancias del Estado y de gobierno, así como de la sociedad en general. Bajo este paradigma, como integrante del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, me es grato presentar el Glosario LGBTTI, resultado de un esfuerzo conjunto del Poder Judicial de la Ciudad de México y la Organización Civil de DESER, que tiene, entre otras finalidades, la de facilitar la comprensión, de manera sencilla, de la terminología relacionada con las poblaciones LGBTTI. Ser una herramienta eficaz para las personas servidoras públicas de la instancia de impartición de justicia de la Ciudad de México en el desarrollo de sus funciones y en el abordaje de temas relacionados con la diversidad sexual. También contribuir a la erradicación de prácticas discriminatorias en nuestro país en razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, e implementar una estrategia didáctica para conocer y entender la terminología empleada en un tema de la mayor relevancia como lo es la diversidad sexual y su estrecha vinculación con los derechos humanos. Por ello, celebro este glosario y felicito a las instancias realizadoras por su sensibilidad en el tratamiento de estos tópicos, particularmente al presidente de esta Casa de Justicia, magistrado Rafael Guerra Álvarez. Es importante destacar que la relevancia de este tema radica en dos aspectos fundamentales. El primero, Consistente en los cambios de paradigma que se han observado en los últimos años frente a las poblaciones lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual, cuyos integrantes son titulares plenos de derechos, sin embargo, sus derechos humanos no siempre son reconocidos y respetados. Y el segundo aspecto el respeto a la dignidad humana como núcleo central de los derechos y libertades fundamentales. No se debe de olvidar que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se fortaleció la obligación del Estado mexicano de proteger y dar cumplimiento efectivo a los derechos humanos y la inclusión de todas las personas como parte de una agenda pública nacional que busca la construcción de una sociedad igualitaria y plural donde tengan cabida, sin discriminación alguna, las diversas voces y manifestaciones de los distintos grupos de la población. Finalmente, espero que esta publicación, que este glosario, contribuya a erradicar el estigma y la discriminación contra las poblaciones LGBTTI a través del conocimiento y sensibilización de las expresiones utilizadas por estas poblaciones y con el fin de que sus derechos fundamentales sean ejercidos plenamente su dignidad sea respetada como la de, como la de cualquier persona en este país y alcanzar las metas de una sociedad plenamente democrática y respetuosa de los Derechos Humanos. Agradezco, una vez más, al Poder Judicial de la Ciudad de México la invitación a participar en esta presentación. Y estoy seguro que el éxito de esta publicación contribuirá al fortalecimiento de la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las poblaciones LGBTTI. Muchas gracias. En la Ciudad de México, la discriminación por orientación sexual, identidad y manifestación de género es un fenómeno estructural que debemos erradicar para consolidar una sociedad más justa y más humana. Las prácticas y procesos discriminatorios son un obstáculo para ampliar el camino a la justicia en condiciones de igualdad. Y todas las personas que formamos parte del servicio público tenemos una deuda con aquellos que sufren esto. No hay justificación para consentir limitaciones contra los derechos de persona alguna. Por una parte, la discriminación quebranta principios internacionales que garantizan la igualdad para todas las personas. Por otra parte, la discriminación arrebata la dignidad de las personas y merma la integridad de nuestra sociedad. Este Rosario es una herramienta para confirmar esta causa tan esencial para nuestra sociedad, y su publicación representa un llamado a construir una ciudad incluyente y verdaderamente humana. El presente glosario de la Diversidad Sexual, Género y Características Sexuales proporciona herramientas conceptuales básicas sobre la orientación identidad, género y características que deben formar parte de la conciencia del servicio público de nuestra época. Este documento permite prevenir y eliminar la discriminación histórica y estructural contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti, e intersexual Esta meta permite visibilizar a todas las personas entendiendo al principio de igualdad y no discriminación que rige a este Poder Judicial de la Ciudad de México como uno de sus pilares Esta es una de las causas más importantes de nuestra época y a ella nos dedicaremos con firmeza Yes.